Ya se ha reportado el primer caso positivo de influenza h 1 n 1 El cdes chuquisaca confirma que en Sucre se registró el primer caso de gripe h 1 n 1 ...en una persona de sexo masculino, quien habría sido contagiado en el departamento de Santa Cruz. Para darle algunos datos, un paciente de sexo femenino con un nexo epidemiológico Santa Cruz. Vale decir, eh, a través de, de la investigación que, que se ha realizado, la paciente se refiere que ha estado en contacto... Eh, con un familiar positivo de influenza H1N1 en Santa Cruz y posteriormente retornando a nuestras ciudades que ha iniciado la signosintomatología de esta, de, de esta enfermedad. Según el último deporte, este es el primer caso de influencia de tipo A de 27 casos sospechosos que se tiene hasta la fecha en el departamento de Chuquisaca.